Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, si estás saliendo con una chica muy hermosa, toma nota. Ya que un estudio reveló que las relaciones en las que la mujer es notablemente más atractiva que el hombre pueden estar condenadas al fracaso. Todo hombre desea tener como pareja a una mujer extremadamente hermosa y nadie puede culparlos. Lo primero de lo que muchos se enamoran es de la belleza. Pero mientras están embelezados con la belleza externa, se pierde la belleza interna, que es la belleza definitiva de una mujer. Es por eso que muchos hombres que han caído en esta trampa no saben cómo solucionar una situación que se les salió de control. Sí, sabemos que suena duro, incluso trillado y cursi, pero es la realidad. No es la belleza física la que trae felicidad a tu vida, sino la belleza interna. Estas son algunas de las razones por las que, según algunos expertos, los hombres deben evitar salir con mujeres extremadamente hermosas. Por supuesto que nada de lo que escucharás a continuación es una regla, y siempre habrá contraejemplo y excepciones. Así que antes de denostar este canal o de injuriarnos, danos un pulgar arriba para que sigamos editando estos videos para ti. Ahora sí, prepárate pues estamos a punto de comenzar. Dinos qué piensas de cada punto. 1. Infidelidad. Por la forma en que te enamoraste de esa hermosa chica, Muchos otros hombres también pueden enamorarse de ella. Puede que se enamore de ti y te sientas vencedor, pero a medida que otros hombres se acerquen a ella y a medida que pase más tiempo de estar contigo, podría interesarse en ellos también. Y cuando los hombres están en la posición de liderazgo y poder, tu chica podría sentirse atraída por su estatus. Recuerda Estilócrata, el enamoramiento dura apenas tres años. Después de eso, es cuando las relaciones duran por otro tipo de motivos. Así es, por cruel que suene, las mujeres muy hermosas tienen más oportunidades de traicionarte una vez que termine la etapa de enamoramiento. Y no porque sean malas, ni porque necesariamente sean infieles, sino porque tienen muchas más opciones y tentaciones constantes. Están continuamente asediadas por nuevas y mejores oportunidades, Así que piénsalo bien, y si ya estás con una, procura que te valore por algo más que por el simple enamoramiento. 2. Marcan el control de todo en la relación. Como es increíblemente hermosa, es común que reciba muchas propuestas y establezca un estándar para sí misma. Si un hombre encaja exactamente bien en su estándar, lo elige como su pareja, y si no, elige controlarlo. Por desgracia, Ningún hombre encajará exactamente bien con ella porque no existen las parejas ideales, por lo que, generalmente, estas chicas tienden a ser controladoras. Y cuando su pareja no soporta el control o es capaz de mantener sus estándares, probablemente pasará al próximo hombre que cree que es mejor. Por supuesto que esto no aplica en todos los casos, ya que algunas mujeres, por más hermosas que sean, no son tan exigentes y pueden amar de verdad a su pareja actual. 3. Es dura de mantener. Las mujeres increíblemente hermosas suelen apreciar y valorar su belleza. Por lo tanto, querrán una piel suave e impecable, ropa costosa, zapatos de lujo, accesorios y maquillaje de la mejor calidad, cuerpo perfecto y buena comida. ¿Y quién no lo querría? Pero, Todas esas cosas tienen un precio. La mitad de tu salario se iría en mantener su belleza, mientras que la otra mitad iría a mantener los demás gastos. Si no eres económicamente estable, no deberías estar con una mujer así. Aunque como mencionamos en el punto anterior, no todas son así. Ser hermosa no significa que es rica, y por eso es que no debes fiarte de que ella será una chica caprichosa en todos los sentidos. Si tienes la suerte de estar con una chica muy hermosa y que no es exigente, eres un hombre afortunado. Aún así, debes prestar atención a los siguientes puntos. 4. Te volverás inseguro. Por seguro que seas, la inseguridad llega automáticamente cuando tu chica es una mujer extremadamente hermosa. Estarás celoso de tus amigos. Y si no eres un hombre completo, Arderás desde dentro si ves que alguien se acerca a ella y le comienza a hacer plática. Sabrás que es otro hombre que intentará tener algo con ella. O peor aún, sentirás algo extraño cuando alguien le pide que baile con ella durante una fiesta y ella acepte. Y aunque estos no son motivos para que dudes de ella o enloquezcas, podría ser motivo para que en ese momento comiences a dudar de qué tan apetecible te es todo lo que implica su belleza. Puede ser que lo aceptes y hasta que te guste. Pero debes considerar estos puntos antes de decidir salir con ella y pasar por esos momentos incómodos. 5. Egoísmo. Se dice que la verdadera belleza reside en el corazón de la persona, no en su rostro. Es la belleza interna la que mantiene a este mundo en movimiento, no lo físico. Esto puede tener mucho de cierto, pero no siempre es así. Insistimos, lo siguiente no es regla, ni ley, pero muchas veces el aprecio y la atención que las mujeres reciben por su belleza las vuelve malas y egoístas. Además de que esperan que el mundo esté a sus pies, si eliges la apariencia física entre otros factores, puede que te arrepientas más adelante. Así que debes prestar atención a este tipo de actitud en las chicas, a menudo el egocentrismo se nota de inmediato. 6. Dinero. Las mujeres bellas siempre llaman la atención de todos y siempre son ayudadas por otros. Incluso te ha pasado a ti. Presta atención si cuando cedes el paso es a una mujer y si esa mujer es bella. Te apostamos que muchas veces serás más condescendiente con las mujeres bellas. Los hombres nos sentimos atraídos más fácilmente por ellas. Es normal, y también es normal, que ellas puedan utilizar su belleza para perseguir sus propios beneficios. Y cuando lo consiguen, no tienen por qué quedarse. También eso es un comportamiento completamente humano. No importa que sea tu chica ahora, los hombres siempre serán hombres. Siempre les gusta ir tras las mujeres hermosas, independientemente del hecho de que ya tengan pareja o de que ellos ya la tengan. Una mujer hermosa, independientemente de su estatus social, seguirá llamando la atención de los hombres. Y lo más probable es que te abandones si encuentra a uno mejor, que tenga mucho más que ofrecerle que tú. 7. Son dominantes. Admítelo, las mujeres hermosas son muy dominantes usan su belleza como arma para dominar al hombre y hacerle sentir miserable consigo mismo. Es completamente normal si te grita durante una pelea, pero en el momento en que tú levantes la voz, ella dirá cosas que te harán sentir miserable. Eventualmente, tendrías que decir, lo siento, incluso cuando ella era la razón detrás de la pelea. En efecto, estilócrata, si has estado con una mujer extraordinariamente rosa, sabrás que ellas nunca piden perdón. Debes ser muy cuidadoso con este tipo de actitudes, ya que no vale la pena estar con una mujer muy hermosa, pero que te humilla y no te da tu lugar como su pareja. Recuerda que la belleza no lo es todo, y quizá puedas encontrar a una mujer hermosa que sepa valorarte por quién eres. Pero insistimos, esto no es regla. Hay mujeres